El Fondo Metropolitano es un fondo federal que está etiquetado desde el 2006 para propiciar acciones que puedan incentivar un desarrollo sustentable en las zonas metropolitanas de todo el país. Normalmente comenzó con solo la zona metropolitana del Valle de México, pero ahora ya está abarcando 47 zonas metropolitanas del Valle de México que pueden impulsar estos proyectos sustentables. Este fondo ha sido usado en su mayoría... 95% para eh, proyectos que de infraestructura para coches privados, lo cual eh, ha traído consecuencias en la calidad de vida y en eh, ciudades menos humanas. Más del 95% de los recursos de este fondo, es decir, más de 11 mil millones de pesos desde el 2006, se están dirigiendo a obras que solamente incentivan el uso indiscriminado del auto. Son 47 zonas las que se benefician o perjudican con este fondo. Eh, en la zona metropolitana del Valle de México se tienen recibiendo recursos desde el 98. En esta zona del Valle de México, los recursos han sido prácticamente utilizados en pasos a desnivel, nodos viales, deprimidos, ampliación de, de vialidades, que lejos de propiciar este desarrollo que busca el fondo sustentable, están generando ciudades cada vez más hostiles, más contaminadas, están generando una falta de interacción social increíble. Y lo que estamos proponiendo ahora es que precisamente si se van a autorizar estos mil, más de 8 mil millones que se están proponiendo por parte de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados para que se aprueben en el 2012, no se vayan a más obras que nos lleven a sufrir más consecuencias. Lo que estamos ahora proponiendo nosotros es que se generen las condiciones suficientes para que este 95% de recursos se revierta, pero a obras que sí son sustentables. La primera propuesta que tenemos es el generar ca capacidades técnicas en nuestras autoridades sobre qué es este desarrollo sustentable, de qué se trata. Y estamos proponiendo que en lugar de estas grandes vialidades que aunque se cobren, son nuevas vialidades para el auto. ¿Por qué mejor no cobrar en las que ya existen? ¿Por qué no mejor integrar el Mexibus con el Metrobus? ¿Y por qué no, en vez de estar pensando en líneas de metro que, como estamos viendo, la línea del 12 del metro está tardando mucho tiempo, está eh, gastando muchos recursos y está invirtiendo mucho, está significando mucho impacto urbano? Y si seguimos esperando que la ampliación del metro llegue, tú y yo nos vamos a volver ancianos y no vamos a tener una calidad de vida. También hacer cambios estructurales. Eh para una nueva relación jurídica, administrativa y fiscal entre los diferentes niveles de gobierno. Y no nada más entre ellos, también entre los ciudadanos que son los eh, que realmente viven las necesidades de las zonas metropolitanas y quién mejor que ellos que nos pueda decir en qué debemos invertir estos recursos. ¿Por qué no optar por mecanismos rápidos de implementación como es el BRT, Mexibus y Metrobus? Uh -huh. ¿Por qué no optar por gestionar la demanda de los autos a través del cobro de peajes urbanos tal vez o medidas de parquímetros eh, en, en, en el espacio público? En temas de transporte estamos hablando de infraestructura para facilitar la movilidad peatonal, infraestructura para la movilidad no motorizada como puede ser el transporte eh, urbano en bicicleta, eh, mejorar las redes de transporte público, hacerlas cada vez más atractivas para poder desincentivar el uso del auto y jalar a los que ahora están usando el auto a usar medios sustentables y empezar a cobrar por el uso del auto y otro tipo de mecanismos que nos pueden ayudar con la gestión de la demanda. También zonas peatonales, arborización, para que la, a la gente se le antoje caminar en banquetas amplias. Hay miles de opciones, la parte técnica ya la tenemos. Es solamente cuestión de ponernos a trabajar realmente a técnicos, ciudadanos y, y autoridades en qué, en qué se puede utilizar estos recursos. Dar seguimiento y evaluar estos proyectos que ya se están, eh, en los que se están invirtiendo para eh, garantizar que sean en beneficio de las ciudades. Eh, esto no se está haciendo y nos parece indispensable estar pendientes del de seguimiento de cada proyecto.